Mira qué sitio tan chulo tenemos por aquí eh, La verdad es que han puesto aquí unas alpacas para poder sentarse tranquilamente eh, Probablemente hayan venido aquí a hacer algo de misa eh, Lo cual está bastante chulo Mira qué sitio tan bonito, ahora mismo estamos en el atardecer Así que... Así que la luz es preciosa Y nada, aquí han puesto unas alpacas para que la gente se siente a lo mejor te pinchas un poco el culete pero, pero está bastante bien Es un sitio agradable, está corriendo el viento Ahora mismo que hace bastante calor Pues está aquí genial Y está guay porque A ver, yo ahora mismo Puedo ir aquí, puedo acercarme vale, Y tenemos aquí la campanita Entonces, bueno Pues si yo le doy aquí Pues ahí suena la campanita <ríe> está muy guay Y bueno, ahí tenemos una carretera muy chula Con un pedazo de curva Que bueno, para los moteros está bastante bien Es más, ahí fuera había unos cuantos moteros Y bueno Pues es como el típico sitio de, de anuncio de televisión ¿no? En el que anuncian algún coche O, o yo que sé, vas a ver una carretera llena de curvas y tal pues este sitio es ideal o sea, no te imaginas tú que, que exista esos sitios luego pues ahí atrás ahí al fondo pues tenemos lo que son los los molinos que también es un sitio muy bonito y este sitio es ideal la verdad es está genial ahora mismo ha caído ya la tarde corre aire está muy bonito mira qué chulo es que es una imagen impresionante bueno, pues nada Yo me despido Aquí Con este pedazo de paisaje que tenemos aquí detrás Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego